Saludos, soy, soy Israel Banger y esta les traigo un nuevo tutorial y es de eh, cómo grabar en esta página. Para grabar en esta página no necesitan aplicación en específico lo pueden hacer. Yo en este momento lo estoy haciendo con, con, con este, Action, lo cual ya he grabado con Action. Aquí tengo un video. O también lo pueden hacer con la aplicación de Windows, eh, la aplicación de juego que viene por defecto en el sistema operativo Windows 10, eh, Windows 11 y la activan con Windows, la tecla Windows más G. Mirenla aquí, pueden darle grabar aquí, también pueden activar el micrófono e inicia a grabar automáticamente la pantalla. O lo pueden hacer con una capturadora eh, de Action, lo pueden hacer con Action o lo pueden hacer con OBS Studio. Eh, es muy sencillo la forma de grabar esta, en esta página. Eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido. Hasta la próxima. Chao, chao.